Hola a todos y todas en este video tutorial vamos a ver dos nuevos tipos de recursos y su integración en una posible evaluación parcial de la materia son descripción y ensayo la descripción incluye la posibilidad de subir imágenes videos enlaces es decir no se trata realmente de una pregunta, sino de una forma de presentar la consigna con los recursos que utilizarán para llevarla adelante. Por lo general, es el comienzo del cuestionario. El ensayo genera un espacio en donde el estudiante responde en pocos párrafos y puede adjuntar archivos en diferentes formatos. Debemos saber también que la corrección del ensayo es manual, no lo realiza la plataforma. Para seguir aprendiendo sobre el funcionamiento de estos nuevos recursos, veremos el cuestionario ya armado. Cuenta con tres espacios. El primero es una descripción en donde coloqué dos videos que el estudiante debe visualizar. No tiene que realizar ninguna otra acción más que observar el material o la consigna que establezco en este espacio. La segunda pregunta es de opción múltiple, puede seleccionar una o más de una respuesta. Y la tercera pregunta es un ensayo. Cuenta con un espacio para escribir y un espacio para subir un archivo adjunto con un máximo de 5 megabytes. Observemos la configuración. En esta pregunta detallé la, la categoría, escribí la pregunta inicial y escribo toda la consigna del ensayo. Puedo agregar imágenes, videos, enlaces en este primer enunciado. La puntuación que va a tener, que luego les voy a mostrar cómo modificarla, y si tiene o no retroalimentación. Como dijimos, el ensayo es una pregunta que queda abierta para su posterior calificación. En opciones de respuesta, requerir texto, porque solicito que ingrese texto, y acá establezco la cantidad de líneas que puede tener ese texto. Si permito que también adjunte un archivo, y si ese archivo es opcional, o es obligatorio. Establezco si quiero uno, dos o tres, o sin límite, y si es obligatorio tengo que establecer que al menos uno tiene que ser obligatorio. Podemos elegir el tipo de archivo que puede subir, como cuenta con 5 megabytes, tenemos que tener presente que si va a subir un video tendría que ser más o menos de 30 segundos, un audio también que también puede ser un archivo cipiado o puede ser eh, archivos con otro tipo de formatos. En este espacio ustedes pueden expandir y elegir el tipo de archivo que pueden subir. Una vez que hacemos esta elección, guardar cambios. Y guardar cambios y finalizar. Ya hemos configurado el cuestionario. En el siguiente video les voy a mostrar cómo puntuar el cuestionario, cómo un estudiante resolvería el mismo y cómo haríamos la corrección.